Fernando Llano Alonso, que es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla. El profesor Llano eh, tiene una amplia trayectoria docente e investigadora. Eh, bueno, él ha participado, es miembro de distintos proyectos. Eh, de investigación, asistido como profesor eh, visitante en distintas universidades como la de Londres o Edimburgo, es autor de eh, numerosas monografías y de artículos tanto en obras colectivas como en revistas especializadas. Me... El, el tema que yo voy a exponerles hoy, el tema del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ese fue el, el primer, eh, digamos, la primera versión de título que le facilité a Juan, lo he desarrollado después, pues bueno, he seguido investigando, eh, conectándolo con otros dos temas que son absolutamente complementarios, no se entienden sin el derecho al desarrollo, que son la teoría de las capacidades y la educación en valores. Es decir, yo les quiero hablar, y no se me asusten, en tiempo que espero que sea prudente para la audiencia, del derecho al desarrollo, de su continuidad en la teoría de las capacidades y de su conclusión en la educación en valores. Esto vendría de alguna manera a construir lo que es el nudo o lo que se exige normalmente a todo relato que tenga un inicio, un desarrollo y una conclusión Y para hacer eso, siguiendo precisamente el consejo de Cicerón lo haré a través de las seis preguntas clásicas que se esperan, que aparezcan siempre o que estén subliminalmente contenidas en todo estudio de investigación o incluso de periodismo Son las seis clásicas preguntas que en la escuela de periodismo siempre se enseña ¿no? al estudiante, para que lo tenga en cuenta cuando realice una entrevista o un reportaje. Que son el qué, el cuándo, el dónde, el quién, el cómo y el por qué de algo. El qué es el derecho al desarrollo, vamos a hablar en primer lugar, cuándo aparece el derecho al desarrollo en sentido doctrinal, es decir, desde el punto de vista de la teoría, del derecho internacional, de la filosofía del derecho, de las ciencias políticas, ustedes hoy los, los asistentes aquí pertenecen a varias disciplinas, no solamente de Derecho, sino también de otras facultades, donde, en dónde aparece recogido el Derecho al Desarrollo, en términos jurídicos, quién es o quiénes son los titulares del Derecho al Desarrollo, cómo se puede, precisamente, consolidar el Derecho al Desarrollo a través de la teoría, precisamente, de las capacidades, y finalmente, por qué. ¿Por qué es importante que el derecho al desarrollo se consolide a través de la de las capacidades? ¿Dónde queremos llegar a parar? ¿Cuál es la finalidad? Pues, entre otras, la que yo les voy a proponer, tengo que hacer en eso, una, tengo que ser muy sucinto y, y, y, digamos, selectivo, una de las opciones, una de las pretensiones que se, que, que se considera precisamente a la hora de la defensa de los derechos, del, de, del derecho al desarrollo, como derecho de la tercera generación, es la de la educación en valores. Ese va a ser un poco el final, ¿no? Entonces, esas son las tres partes en las que estructuraré esta, esta exposición. Derecho al desarrollo, que tiene su continuidad, eh, su apuesta teórica, una de ellas en la vida de las capacidades, fundamentalmente de John Rawls, Amartya Sen y Martha Kraven-Nussbaum, y finalmente una conclusión para concretar todo lo que les voy a decir en términos teóricos y que no quede en el ámbito de la abstracción o de las ideas, y es una posibilidad, es esta, la de la educación en valores. Con esto, digamos, concluiré mi exposición.